Este es el Aeropuerto Internacional de Pekín, en el distrito Daxing, en China. Diseñado por la firma de arquitectura Saja Hadid Arquitectos y Asociados. Tiene una extensión de 700.000 metros cuadrados, que incluye un centro de transporte de 80.000 metros cuadrados que ofrece conexión directa con la red de trenes de alta velocidad de Pekín. Seis formas curvas fluidas de cubierta abovedada llegan hasta el suelo y llevan luz natural al interior. 79 puertas con puentes aéreos conectan directamente con la terminal, que procesa 6 aviones a 380, completos de forma simultánea. La generación de energía fotovoltaica está instalada en todo el aeropuerto para proporcionar una capacidad mínima de al menos 10 megawatts. El aeropuerto también ha implantado la recogida de agua de lluvia con capacidad de almacenamiento de 2.8 millones de metros cúbicos de agua. Recuerda suscribirte a Blogarte Plus.